Hello people and <coughs> hello people and <coughs> ahora sí hola gente y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo cómo agregar internacionalización a nuestra aplicación Flutter de manera simple y con muy pocos pasos. Si quieres aprender a través de ejemplos y tutoriales en aplicaciones reales, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y seguir viendo este video. También puedes apoyar al canal a través de nuestro Patreon, tal como lo está haciendo Fran GM75, a quien le estamos muy agradecidos. Y ahora sí, sin nada más, vamos al video. Por defecto en Flutter nuestras aplicaciones están siempre en inglés, por lo tanto si queremos empezar a trabajar con el tema de localización tenemos que agregar algunas configuraciones a nuestro pubspec.yaml. Lo primero que vamos a agregar es en nuestra parte de dependencias, vamos a depender del paquete Flutter Localization, que es parte del SK de Flutter y esto nos va a dar las bases para poder construir todo lo que es localización, además si estamos Haciendo una aplicación que puede llegar a trabajar en iOS, es súper recomendable usar el Flutter Cupertino Localizations, que en este caso es una dependencia externa que al momento de grabar este video va por la versión 1.0.1. Una vez hecho el package Get, reiniciamos la aplicación y ya estamos listos para empezar a agregar el soporte de localización a nuestra aplicación. Para eso vamos a buscar nuestra Material App, que está en el archivo main.dart y vamos a empezar a configurar algunas cosas que necesitamos. Lo primero que tenemos que decirle a esta Material App, en el caso de que estuviésemos haciendo una aplicación puramente para iOS usando Cupertino, esto también vale para la Cupertino App, lo primero que le vamos a decir es cuáles son los locales soportados. Los Locales son básicamente los idiomas que nuestra aplicación soporta y para las cuales tenemos traducciones. Vamos a definir primero el local en inglés. Los locales se pueden definir con la sigla de dos letras o podemos definirlos de manera más compleja como por ejemplo inglés británico o inglés americano, español mexicano, español latinoamericano, español España, ¿sí? para dar diferentes traducciones a las diferentes variantes de los idiomas. Y vamos a soportar también español. En este caso de este ejemplo, lo vamos a hacer con los idiomas simples. Solo nos vamos a preocupar por la internacionalización y no tanto por la localización. Para los que no sepan bien la diferencia, la internacionalización es la capacidad de cambiar de idioma. Es decir, por ejemplo, cambiar entre inglés y español, que son dos idiomas completamente diferentes. Mientras que la localización se trata de definir ciertas variantes dentro de un mismo lenguaje en base a la ubicación geográfica. Estas diferencias pueden ser tanto para describir un objeto, como por ejemplo el formato de hora, el separador decimal, la cantidad de, por defecto de decimales en una moneda, el símbolo de la moneda. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en castellano, que es cómo se le dice a ciertas prendas de vestir en castellano. Por ejemplo, en Argentina nosotros le decimos remera, en Cuba le dicen pullover, en Puerto Rico camisa, en Chile le dicen polera y en Venezuela le dicen franela a la, a la misma prenda de vestir. En cambio, por ejemplo, en Argentina la polera tiene cuello alto, en cambio en Chile la, la polera es el equivalente de la remera argentina. Y como ese ejemplo, en castellano podemos encontrar miles, y como ese ejemplo podemos encontrar miles. En este caso no nos vamos a poner tan en detalle, aunque podemos, pero vamos a mantenerlo simple por una cuestión de tiempo y del ejemplo y que el ejemplo se entienda. Ya definidos los locales, lo otro que necesita saber Flutter es cómo obtener, o los textos, traducidos al idioma que el usuario necesita mostrar. Para eso Flutter utiliza unas clases que se llaman localization delegates y que se configura dentro del de Material App también. Estos delegates podemos crear nuestros propios, como vamos a hacer ahora en unos minutos, pero ya tenemos algunos predefinidos para ciertos componentes que ya hay en Flutter. Por ejemplo, nos va a interesar usar el Global Material Localizations y esta clase tiene un delegate. El delegate básicamente es un factory que Flutter va a llamar para obtener las traducciones cuando cambie el lenguaje. Es decir, este delegate lo que va a hacer es fijarse cuál es el idioma actual, por ejemplo, y cargar todas las localizaciones para Material Design. Es decir, todos los diálogos de Material Design, por ejemplo, tienen un botón de cancel. Entonces, cuando cambiamos de idioma, este Global Material Localization se encarga de cargar el string del botón de cancelar para el idioma seleccionado o el idioma del device actual. Tenemos otro, que es el Global Widget Localization. Nuevamente, este carga para widgets genéricos, que no necesariamente son de Material Design. Y por último, tenemos el de Cupertino para todos los widgets que tengan que ver con Cupertino. Lo que vamos a hacer... Ahora en un cachitito vamos a definir una clase que se llame como gasto localizations y también le vamos a generar un delegate para cargar nuestras traducciones para todos los strings que tengamos en nuestra aplicación. Para generar esta clase vamos a abrir un nuevo archivo que se llame como gasto localizations y vamos a generar simplemente una clase con dicho nombre. Esta clase va a tener un string inicialmente con el nombre del locale que actualmente Estamos utilizando, es decir, lo que nosotros vamos a buscar es que cuando se llame a este delegate, que es la factory que va a crear las traducciones de nuestra aplicación para un idioma predeterminado, lo que vamos a querer es que este delegate nos diga cuál es el language name, es decir, cuál es el nombre del idioma, y a partir de ese nombre nosotros vamos a querer cargar nuestras traducciones. Vamos a crear un constructor para recibir ese nombre, y luego vamos a hacer algo muy simple, vamos a traducir este Pedacito de acá, vamos a hacer una función que se llame empty list y que esto se fije. Si el nombre del locate es en inglés, vamos a querer devolver add an expense to begin y en el caso de que sea español, vamos a retornar agregue un gasto. Para comenzar Y en caso contrario vamos a volver un string que diga que no conocemos el idioma lang. Con esto tenemos hecho nuestra primera internacionalización. Ahora lo que tenemos que ver es cómo lograr que esta clase se instancie. Y para eso lo que tenemos que hacer es crear el delegate. Para crear un delegate simplemente vamos a crear una clase que se llame igual a la que teníamos. Y la vamos a hacer privada. Y le vamos a agregar el sufijo Delegate. Y vamos a extender de la clase Localization localizations Delegate. Y vamos a decir que este es un Delegate de un como gasto localization. Esta clase dice que tenemos que crear tres métodos. El primero es en donde le decimos si el idioma que el usuario tiene está soportado por nosotros. Entonces acá le vamos a decir que si es en contienen el language code. Luego tenemos que definir cómo se crea esta, este objeto como gasto localization. En este caso simplemente es llamar al constructor y pasarle el nombre del lenguaje que nosotros querramos y esto tiene que volver un future por lo tanto vamos a usar un synchronous future como gasto localization y pasarle la instancia que estamos creada. otra forma de escribir este método es dejar la palabra future pero convertirlo en un método asincrónico y de esa forma Flutter automáticamente va a manejar la conversión de este valor en un future porque este es un método asincrónico y por último tenemos otro método que yo siempre en todo lo que estuve leyendo y mirando devuelve en falso que básicamente es un común callback para ver si hay que recargar el, el, lengua, el idioma o no. Siempre lo vi falso, por lo tanto parece no tener ningún efecto para nuestra aplicación. Lo que nos estaría quedando es devolver una instancia de este delegate. Por lo tanto vamos a definir un atributo que sea de tipo localizations delegate. Y que provea un como gasto localizations. Que se llame delegate y que sea una instancia de nuestro como gasto delegate tenemos que definir que sea static para empezar porque queremos accederlo directamente sobre el nombre de la clase y no como un método y nos está diciendo que esto no es constante nos está diciendo que como esto es una constante acá necesitaremos un constructor constante que no lo tenemos generado por lo tanto vamos a generar un constructor para esta clase que sea de tipo const de esta manera se nos va el error ya que nuestro inicializador es un constructor constante que se asigna sobre otra constante. Y ahora sí podemos venir a nuestro localization delegate y descomentar esta lista... Y vamos a tener que importar nuestra librería. A partir de ahí ya nuestro delegate va a quedar funcionando y podemos empezar a utilizarlo dentro de nuestra aplicación. Para usar esto vamos a buscar primero dónde deberíamos usarlo. Esta sería la homepage y dentro de la homepage tenemos que buscar dónde tenemos la lista. Y cuando no tenemos datos estamos mostrando este, esta columna que tiene una imagen y el, y el texto. Este texto es el que nosotros queremos reemplazar con nuestra traducción. Para acceder a las traducciones, lo que tenemos que hacer es buscar la instancia de como gasto localizations dentro de nuestro widget tree. Esto se accede de la misma manera que accedemos a cualquier widget que utiliza Inherited Widget, como puede ser el Team o como puede ser el Media Query, utilizando ese método of mágico. Por lo tanto, lo vamos a hacer acá al principio. Lo que nosotros vamos a querer es obtener un como gasto localizations y eso lo vamos a tener que acceder a través del de objeto localizations que es el objeto genérico que tiene todas las instancias de localization del sistema of le vamos a especificar cuál de todas queremos nosotros vamos a querer acceder a la como gasto localization pero podríamos acceder por ejemplo a cualquiera de estas que están definidas acá y a este le vamos a tener que pasar un contexto y una clase que es el tipo que tiene que coincidir con el tipo que estamos pasando a off. Con eso vamos a obtener una instancia de esta clase localizations y ahora sí, sobre esta clase localization podemos llamar al método empty list para traer el texto que mostrará ahí en el idioma actual. Vamos a reiniciar la aplicación y ver qué pasa. Ahí nuestra aplicación está arrancando y vemos que el texto permanece igual. Si nosotros ahora vamos a cambiar el idioma del device, para eso tenemos que ir al home. Esto depend depende si estás en Android o en es obviamente, vamos a ir a general, language and Region, y vamos a decir que nuestro preferred language, Argentina en mi caso, esto va a reiniciar el device, por lo tanto la aplicación se me desconecta como se muestra acá abajo, por lo tanto la tengo que volver a ejecutar, y lo que vamos a estar esperando es que cuando arranque de vuelta, el texto este, abajo de la imagen, diga agregue un gasto para comenzar. Bien, arranco nuestra aplicación, y el idioma no cambió, por lo tanto tenemos que empezar a devagar un poco a ver qué está pasando. One eternity later. Volvemos después de una breve investigación y como pueden ver ahora me dice agregue un gasto para comenzar. Para lograr que eso funcione estaba faltando una configuración en la parte nativa. Es abrir una terminal y abrir el iOS Runner XC Workspace. Y acá en la parte de Project, seleccionando Runner arriba, Project Runner. Acá tenemos una parte de localization donde tenemos que apretar el botón más y agregar el Spanish. Esto mismo lo tenemos que hacer para todos los locales que querramos soportar. Sin esto la aplicación de iOS no acepta cambiar a idiomas que no estén en esta lista, digamos. Entonces ignora la, el setting del sistema operativo. Una vez hecho eso, lo único que hice fue cerrar el Xcode, frenar la aplicación y ejecutarla desde cero para que se recompile toda la parte nativa. Y se suba toda la nueva configuración del languages para iOS. Para Android, en principio, esto no deberíamos hacerlo. Ahora, como pueden ver, acá me aparece que la traducción es en español. Por lo tanto, yo ahora podría venir y hacer lo mismo que hice con el getEmptyList. Podría generar un método para cada string que tiene mi aplicación, y agregarle las traducciones. Ahora, hacer eso en código suele ser medio molesto, sobre todo porque en general nosotros no hacemos las traducciones, se las damos a otro equipo, ese otro equipo suele usar alguna herramienta, entonces lo que vamos a querer hacer es cargar estos strings desde un archivo. Eso lo podemos hacer de varias maneras, podemos usar JSON, podemos usar archivo separado por coma, a mí particularmente me gustan los archivos YAML porque nos permiten dar una estructura y poder separar los strings por páginas o ¿no? por funcionalidades. Y a su vez tienen muchas menos ceremonias que los archivos JSON que donde le pifiamos en una comilla o, en un, o le agregamos una coma de más ya dejan de ser válidos. Vamos a generar una carpeta nueva que se llame lang y dentro de ella vamos a crear un archivo que se llame en punto. YAML. vamos a tener que agregar también en nuestro yaml dentro de la parte de assets decirle que también queremos que cargue la carpeta lang para poder leer esos archivos en este n.yaml lo que vamos a querer es definir nuestras traducciones y las vamos a organizar de la siguiente manera vamos a poner el nombre de la página en este caso home y luego dentro de y luego dentro de esta vamos a poner los strings que queremos Traduce. Entonces por ejemplo vamos a poner el empty list y acá vamos a tomar el mensaje en inglés de lo que es el mensaje de una empty list. Acá no hace falta las comillas y vamos a salvarlo. Ya que tenemos nuestro archivo YAML lo siguiente sería cargarlo. Para eso vamos a hacer un método que retorne un future y que sea sincrónico para cargar el archivo de texto en memoria. Para cargarlo lo primero que tenemos que hacer es usar el root bundle que es parte del services.dart que, que nos permite leer archivos desde el assets. Vamos a hacer un load string y vamos a cargar el archivo de la carpeta LANG que se llama igual que el local name que tenemos definido para esta clase .yaml. Este método devuelve un future por lo tanto vamos a hacer una wait para obtener el string correspondiente. Una vez que tenemos el string correspondiente, vamos a guardar en un YAML map nuestras traducciones Y esto lo vamos a generar con el método loadYAML a partir del string que leímos recién Con esto lo que podemos hacer ahora es, en vez de tener una lógica de if-else, if-else Directamente podemos leer del translation y le vamos a decir que queremos el string en la home Que se llama empty emptyList y esto lo vamos a retornar. Si ahora ejecutamos la aplicación. Obtenemos un error, ya que este home no está definido para español. Por lo tanto, este translations no se está cargando. Y acá podemos venir a ver el error y acá vemos que estamos leyendo en español, pero este translation es null. En realidad lo que está pasando es que no estamos cargando siquiera el archivo eso es porque cuando hacemos el load en el delegate tenemos que llamar al load este para leer los archivos por lo tanto vamos a generar un objeto que sean las traducciones vamos a llamar al método load esperando a que termine y luego vamos a devolver las traducciones reiniciamos la aplicación y ahora vemos que acá estamos recibiendo un error de que no existe el archivo lang.es. eso es normal porque no estamos teniendo en cuenta que esta traducción no la creamos todavía. Vamos a crear un archivo que se llame es.yaml Y vamos a ponerle la traducción correspondiente a fin de tener este archivo. Vamos a detener la aplicación para que se suban todos los assets nuevamente. Y ahí cuando se ejecuta me aparece el mensaje agregue un gasto para comenzar sin ningún problema. Si nuevamente cambiamos a inglés. Nuevamente mi aplicación está en inglés, por lo tanto la carga es correcta lo que tiene de malo por ahí esto es que para cada string tenemos que ir haciendo un método y en este caso toda la animación que tenemos la, la vamos a perder Y vamos a cambiar acá en nuestro código para que en lugar de utilizar home list vamos a decirle un método genérico llamé t, que sea por translate, y que reciba un string separado por puntos de cuál es el key que queremos leer. De esa manera podemos generar mucho más simple un método que devuelve un string y que reciba una key. A partir de esta key lo que nosotros podemos hacer es obtener cuál es los diferentes componentes de esta aquí y la podemos obtener como una lista simplemente haciendo un split por el símbolo punto. Una vez que tenemos todos los key, vamos a decir que nuestro objeto traducido va a empezar siendo el translations y para cada key vamos a decir que en el objeto translated va a ser igual al translated sub k ¿Sí? eso es lo que va a hacer, va a empezar que nuestro translation va a ser el root supongamos que ahora nos viene home.empty vamos a tener que la primer que keys tiene dos componentes, uno que es home y uno que es empty list entonces el primer for each va a, ser, va a agarrar el translation este y le va a tomar el objeto home, con lo cual va a hacer todo esto, y el segundo key Debería decir que translated sea igual al segundo key, que sería el empty list tomado de translated, que ya era el home. Por lo tanto deberíamos tener la traducción. Y vamos a devolver el objeto translated. Bien, ahí lo pude hacer andar. Mi problema es que acá tenía que poner dynamic, porque este translated va a empezar siendo un YAML map. Pero en algún punto, esta parte del for each lo que va a hacer es tomar el string que está como valor asociado a una clave y me lo va a, a convertir en un string. Entonces, si esto no es dynamic, esto no va a funcionar. De esa manera ya tengo un método para traducir a partir de keys, que son strings, a nuestras traducciones del sistema. Eso nos queda más o menos parecido, por ejemplo, si hacemos Android a lo que es el r.strings para acceder a los strings. Y nos simplifica un montón la vida, ya que tenemos que escribir mucho menos código. Una cosa que tendríamos que también agregar es qué pasa si yo le pifio acá al key. Si yo lo salvo, voy a obtener un error. Para evitar eso, podemos protegernos con un try-catch. Y en el caso de que pifiemos una key, simplemente decir key not found y decirle al usuario cuál es la key que no encontramos. El error que está... Ocurriendo no es que esto está fallando, simplemente esto es null. Podemos agregar también una protección para eso y preguntar que si translator es igual a null. También vamos a mostrar el mismo error. y De esa manera nos podemos dar cuenta que acá tenemos un error con nuestro key. Vamos a arreglar el valor y cuando salvamos nuestra traducción aparece correctamente. Con eso vamos tomando un poco de forma. Vamos a ir en nuestro homepage Vamos a ir al selector y ahora acá podemos hacer lo mismo y tratar de obtener los meses del año mediante la localización. Vamos a obtener de vuelta este localization, en vez de obtenerlo de vuelta se lo vamos a pasar por parámetro. Y acá directamente podemos acceder localization translate y el key sería months. Si yo salvo sigue apareciendo bien, si le pifio al key me aparece un error diciendo que no encontró el key. Por lo tanto, esto también está funcionando. Vamos a hacerlo en todos los meses rápido. Salvamos. Y acá ya vemos que empezamos a cometer errores. Esto tiene que ser feb. Y ya tenemos todos nuestros, nuestros meses traducidos. Vamos a ir a la parte de settings. Y acá sí voy a necesitar obtener el localization nuevamente. Porque es otro widget. Y como pueden ver, acá estoy escribiendo mucho. Tengo que hacer copy-paste. Por lo tanto, lo que podemos hacer es mejorar esto y decir como gasto localization of context y generar un método en nuestra clase que sea estático que nos permita acceder a esto de manera más fácil. Con eso limpiamos un poco el código. A este localization si queremos lo podemos cambiar con un nombre más corto, es medio relevante. Y a este vamos a pedirle entonces el settings.title. No existe settings.title, lo cual es bastante raro porque está. Vamos a ver qué pasa con el useDarkMode. Sería settings.darkMode. Este te pongo anda. Vamos a ver si es un problema de que deberíamos darle a packages.get para recargar las traducciones completamente y reiniciar la aplicación. Ahí estamos. Evidentemente no teníamos la última versión del YAML en la aplicación que estaba corriendo, por eso me tiraba error, pero ahora está todo como debe. Y vamos a agregar nuestra última traducción, que sería la de Sign Out. Por el lado del Add Page, acá tenemos que también agregar varias cosas. Acá tenemos el Category Strings con un parámetro. Simplemente acá en vez de Category, vamos a nuevamente obtener nuestro Localization. Utilizando el método Of que acabamos de crear. Y simplemente vamos a llamar a localization, translate, y en este caso el key se llama add.category. Agregar la localización es una aplicación que ya estaba empezada, suele ser bastante molesto, porque tenemos que recorrerla toda para no olvidar, olvidarnos de nada. Siempre es recomendable arrancar con esto desde el principio. Con eso ya usamos este y estos dos. Nos falta este de today. El de today si vemos hoy en día. Tenemos hardcodeado acá. Esto como hoy. Pero para acceder a localization necesitamos un contexto. Por lo tanto acá quizás lo mejor es decir que esto empieza en nulo. Y en nuestro build method vamos a preguntar si el day str es nulo. Vamos a inicializarlo. Como el Locations add.today y de esa forma podemos obtener el primer valor a partir de las traducciones lo único, que, lo, único, lo único que nos estaría faltando es el tema de obtener las categorías y como les dije antes estas categorías las estoy retornando como una lista por lo tanto si trato de usar este método t, este método devuelve un string y no una lista estamos como medio convirtiendo nuestro translated a strings Acá tenemos dos opciones, una opción sería crear otro método para, para obtener listas y la que vamos a probar primero que es más fácil directamente acá devolver un dynamic y que el que llame a este método sea el responsable de convertir este dynamic en el tipo de dato que necesitan. En el caso de los strings se traducen a string automáticamente. Las categorías las tenemos en esta lista, tengo que convertir la lista de categorías en un mapa. Y vamos a pasarle también el localization. Vamos a pedir acá, decir que tenemos una lista de string. Y que esta lista de strings la vamos a obtener. Estas son las categories. Y la vamos a obtener desde la traducción add.categories. Si no me equivoco. Sí. Y si la vamos a asignar a esa lista. Vamos a, antes de utilizarla, a ver si eso funciona. Me dice que llame el list. No se puede castear a un list string, lo cual tiene sentido, pero como vean tengo un YAML list y puedo utilizar ese directamente. Vamos a tener que importar el paquete de YAML, hasta ahí vamos bien y vamos a imprimirla a ver qué es lo que tiene. Si imprimimos vemos que es una lista que tiene todas las categorías ordenadas en el mismo orden que están definidas en el YAML. Entonces directamente acá podríamos tomar de las categorías la posición 0. E ir incrementando la posición para ir leyendo todas las categorías. Salvamos. Y ahí tenemos nuevamente todas nuestras categorías. Y está todo cargado a partir de nuestro archivo YAML. Con eso creo que no, no nos estaría faltando nada. Estas traducciones deberían estar o en el paquete de Material Design. O en la librería misma. No sé si tiene traducciones esta librería. Ahora nos vamos a enterar. Y lo que nos queda probar es qué pasa cuando nos vamos ahora a español. Como pueden ver hay una diferencia. En, en inglés tengo un montón de traducciones y en español tengo solo este strings. Obviamente como tenemos un montón de keys que son nulas, nos aparecen con este error, que es bueno, porque nos permite saber que nos falta configurar, pero por ahí en producción no es exactamente lo que queremos. Y básicamente lo que está pasando acá es que este null, este translator está terminando en null y estamos retornando a este. Si yo acá agrego... Varios puntos, no, no ese es ese el error. El que estoy devolviendo es este entonces. Si sí, está, hay alguna excepción que se está haciendo el catch acá. Vamos a ver cuál es el error. Seguramente algún null pointer exception. Efectivamente, tenemos un null pointer exception porque no existe muchos de estos paths. No existen porque mi es.yaml está vacío. Pero básicamente, lo que tenemos que hacer acá, si queremos soportar que no tire un error, por ejemplo en producción. Lo que vamos a hacer, acá en donde hacemos el load, podemos hacer un load de otro map, que sean las traducciones en inglés y siempre cargar el archivo en inglés. Vamos a crear otro método, pero que sea privado, que devuelva una traducción en inglés y que empiece del translation en. ¿Sí? Este método es exactamente igual, pero siempre devuelve un string en inglés. Entonces lo que vamos a hacer es si en castellano el texto es nulo, lo que podemos hacer es llamar a nuestro método en inglés y decirle que lo trate de cargar en inglés y lo mismo si hay una excepción de esa manera vamos a reiniciar la aplicación y ver qué pasa de esa manera ahí pueden ver que tengo agregue un gasto para comenzar que es el texto en castellano sin embargo los meses ahora se me arreglaron y me aparecen en inglés lo mismo que cualquier otro texto que ande dando vuelta de esa manera tengo un fallback a inglés en el caso de que yo me olvide o no haya actualizado un, un string de otro idioma, vamos así a agregar nuestros strings que nos faltan y vamos a traducirlos esto lo vamos a hacer rapidito tenemos todas las traducciones cargadas por las dudas packages get, no estoy seguro si es necesario, pero a veces me ayuda vamos a reiniciar la aplicación para que suba todo lo nuevo y ahora sí arranca nuestra aplicación tenemos los meses en castellano vamos a agregar, tenemos nuestras categorías en castellano tenemos nuestros textos en castellano vemos también los gastos en castellano y acá tenemos el nombre de la categoría y los valores y los podemos eliminar si queremos lo que no me fijé es qué pasa si aprieto el calendario el calendario como vean soporta internacionalización por lo tanto ahora que estoy en castellano todo mi calendario este está castellanizado y yo no tuve que hacer nada eso gracias a los otros delegate que agregamos y si vengo acá y activo el modo oscuro también funciona me estaría faltando la pantalla de login ahora que lo pienso ya que no pasamos por ella no me acuerdo cuántos strings tiene. Tiene algunos interesantes. Los voy a hacer offline y se los voy a dejar en el repo de GitHub. Acá tenemos varias part strings que tienen, que tienen estilo. Esto lo separamos en cuatro textos y ya, no es tan grave. Y después no tiene mucho más. No, no, no nos agrega nada a hacerlo ahora. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que es muy fácil agregar traducciones, aunque tiene algo de boilerplate Plate. Vamos a ver más adelante seguramente alguna solución más automatizada que nos genere el código. Pero si necesitan empezar ya mismo a agregar muchos idiomas a sus aplicaciones, pueden hacerlo bastante simple. El usar YAML o JSON o strings hardcodeados en clases es exactamente lo mismo. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita para no perderse ningún video. Y si lo desean, me pueden buscar en Patreon para apoyar el canal. Sin nada más, nos vemos la semana que viene.